Es una fecha que posiblemente tenga un gran significado y generalmente es triste para los seres queridos de un difunto cuando éste deja nuestro plano terrenal. Pero para nosotros los abogados la fecha de fallecimiento es un dato de suma importancia para los trámites que llevamos dentro del proceso de sucesión del patrimonio del causante. Conoce los efectos y consecuencias de esto aquí en esta nueva entrega del Tip Sucesoral. Socieja presenta Tip Sucesoral Mi querido justiciable yo soy Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del Tip Sucesoral en nuestro canal Socieja donde te explicamos de forma práctica y sencilla aspectos del derecho hereditario activa el botón de suscripción para que puedas conocer nuestro canal y sus actividades, asimismo haz clic en la campanita de notificaciones para estar al día con nuestros contenidos que se van publicando de forma periódica puedes seguirnos también en las redes sociales por nuestra cuenta en Instagram y también puedes contactarnos por nuestro correo electrónico en la plataforma de Gmail para contratar asesorías, servicios y adquirir nuestros productos un simple dato que relaciona a varias ramas del derecho y que conlleva muchas consecuencias porque es punto de partida de muchos lapsos para trámites legales te hablo de la fecha de fallecimiento y su importancia. Cuando un usuario se dirige a un profesional del derecho en la recepción de un caso nuevo, en muchas ocasiones justiciales me han comentado que su primera pregunta al posible cliente es de cuánto dinero o patrimonio estamos hablando, con esto se refieren al peculio del fallecido para formular una posible cotización de servicios, esto en líneas generales que es lo que se comenta entre colegas. Pero la fecha de fallecimiento en mi ámbito de trabajo es un dato tan importante que de hecho es la primera pregunta que formula el posible cliente que va a contratar mis servicios, sean de asesoría o de declaración, porque a partir de allí saber en qué estado se encuentra ese caso de sucesiones y herencias que me plantean. A partir de allí hago una construcción de los posibles vías de solución para el caso expuesto por el cliente porque como dije, la fecha de fallecimiento me va a dar una valiosa información panorámica para saber cómo voy a abordar el trámite al cual voy a asesorar o tramitar. Para mostrarte la importancia que le doy a la fecha de fallecimiento, te voy a mostrar su ámbito de aplicación en diversas áreas del derecho. En el derecho civil la fecha de fallecimiento está íntimamente relacionada con el fenómeno de la apertura de la sucesión, esta última está establecida en el artículo 993 del Código Civil Venezolano que reza de la siguiente forma, la sucesión se abre en el momento de la muerte en el último lugar del último domicilio del Decuyus. Esto quiere decir que la apertura de la sucesión, punto que marca el inicio del trámite de herencias, hace nacer derechos y obligaciones, así como también muchos lapsos legales y administrativos, depende de la ocurrencia del fallecimiento de la persona natural y la certeza de la fecha donde ocurre este hecho, hace que sea preciso determinar dichos lapsos. Siguiendo en el ámbito civil, la aceptación de una herencia es otro aspecto que requiere de conocer cuándo ocurrió la fecha de fallecimiento, en caso de una aceptación simple, el artículo 1011 del Código Civil establece que la facultad de aceptar una herencia no se prescribe sino en el transcurso de 10 años. Ese laxo de 10 años se interpreta que se computan desde la fecha de fallecimiento, es decir, que un heredero puede aceptar de forma tácita o expresa su porción de la herencia dentro de ese tiempo. Otro tipo de aceptación tiene su sustento temporal en la fecha de fallecimiento. Hablamos de la aceptación a beneficio de inventario. Esta figura es la que protege al heredero de los acreedores del difunto para que no termine pagando con sus propios bienes las deudas del difunto. Se realiza por medio de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, pero la clave de esto nuevamente es el tiempo, porque esta solicitud judicial no se realiza en cualquier momento. El artículo 1027 del Código Civil Venezolano establece ese momento al indicar que el heredero que se halla en posesión real de la herencia deberá hacer el inventario dentro de los tres meses a contar desde la apertura de la sucesión o desde que se sepa que se le ha deferido aquella herencia. Significa que desde el momento de la muerte el heredero tiene tres meses para aceptar la herencia a beneficio de inventario en caso que los pasivos de la herencia superen en demasía a los activos de la misma pero este mismo artículo te da una extensión o prórroga al laxo anteriormente indicado en caso de que no se logre concretar tal solicitud al indicar que si se ha principiado el inventario o no lo pudiera terminar en ese plazo ocurrirá al juez de primera instancia del lugar donde se ha abierto la asociación para obtener una prórroga que no excederá de otros tres meses a menos que graves circunstancias particulares hagan necesario que sea mayor en esta última parte del artículo 1027 establece que habrá una extensión del tiempo original de hasta tres meses más para un total de seis meses o más según la gravedad del caso a partir de la fecha de fallecimiento del difunto la situación está en que dicha extensión es posible siempre y cuando el heredero haya iniciado pero no concluido el inventario de bienes hereditarios pero estos laxos, según sea el caso pueden ser perentorios es decir si no completa dicho inventario dentro del tiempo inicial o en su prórroga, no podrá acogerse al beneficio aceptar por inventario, por lo que quedará como una aceptación pura y simple, que significa que acepta la herencia tal como viene con sus activos y sus pasivos, incluyendo estos si estos últimos son superiores a los bienes. Por cierto, esta última afirmación que hago mención se encuentra establecida en el artículo 1028 del Código Civil. Dentro del ámbito del derecho laboral, esta rama jurídica y las asociaciones se relacionan en el aspecto del pago de las prestaciones sociales del trabajador fallecido, pero para variar, un aspecto sustancial de estos pagos es el dato de la fecha de fallecimiento. El artículo 145 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras establece el derecho de los herederos y herederas en las prestaciones sociales. Más allá de las críticas que siempre he manifestado sobre esta disposición, las cuales puedes conocer en mis videos de las relaciones del derecho sucesorio con otras ramas jurídicas, en especial sobre el no reconocimiento de los órdenes de heredar del Código Civil para la petición del cobro de estas prestaciones, dando como consecuencia que los que lo soliciten, dicho pago, si se hace de forma colectiva, se pagará a cada uno por partes iguales. Más allá de ello, lo que deseo resaltar es la parte infine de este artículo 145 de la norma laboral, la cual establece que el patrono o patrona quedará exento de toda responsabilidad mediante el pago de las prestaciones sociales del trabajador fallecido o trabajadora fallecida a los parientes que lo hubieran reclamado dentro de los tres meses siguientes a su fallecimiento. Es decir, que aquellos familiares tales como hijos e hijas, viudos o concubinos sobrevivientes padres e incluso nietos cuando estos sean huérfanos solo tendrán tres meses de contado a partir de la fecha de fallecimiento de ese trabajador para pedir la indemnización al patrono caso contrario perderán el derecho de reclamo y por ende el pago del dinero de los años de servicio en dicho empleo en el mundo del derecho tributario la fecha de fallecimiento juega un papel determinante tanto para nacimiento de obligaciones, cálculo de impuestos y multas. El nacimiento de la obligación tributaria queda determinado claramente en el encabezado del artículo 5 de la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, al establecer que el impuesto sobre herencias y legados se causa donde estén situados los bienes grabados y en el momento de la apertura de la sucesión. Como recordarán, la apertura de la sucesión generalmente coincide con la fecha de fallecimiento Es decir, en términos sencillos, cuando esa persona natural cierra para siempre los ojos Nace para sus parientes más cercanos y con vocación hereditaria la obligación de pagar tributos al fisco nacional Ese particularmente es el criterio admitido en la legislación venezolana y a propósito del nacimiento de esa obligación tributaria para los herederos, la fecha de fallecimiento es el punto de partida para el lapso que requieren estos para presentar la declaración y realizar el pago del impuesto al que están obligados a rendir ante el fisco nacional. Ese el es de 180 días hábiles a la fecha de fallecimiento, según lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre Asociaciones, Donaciones y demás Ramos Conexos. En términos prácticos, estamos hablando de aproximadamente entre 8 y 9 meses desde la muerte del difunto para el cumplimiento de la obligación tributaria. Sobre este tema del lapso también lo he comentado en otro de nuestros tips que puedes ver en nuestro canal. Aquí arriba te dejo el link para que profundices sobre esta información. Hay que decir también que la fecha de fallecimiento es un aspecto que toma en cuenta la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos con al momento de valorar los bienes y pasivos el artículo 23 deja establecido en su encabezado que el valor del activo será el que tengan los bienes y derechos que lo forman para el momento en que haya fallecido el causante mientras que los pasivos del artículo 25 de la mencionada ley establecen su numeral primero, constituyen el pasivo de la herencia, primero, las deudas que existan a cargo del causante para el momento de la apertura de la asociación. Entonces, esto quiere decir que el valor del patrimonio a expresar en la declaración serán los que tengan para el momento en que falleció el difunto. Debo decir que este criterio en reiteradas ocasiones no es tomado en cuenta por algunos funcionarios sea por desconocimiento o por falta de una debida formación en esta área en ocasiones cuando se hacen presentaciones estos indican que los valores deben ser las del momento actual en que se presenta la planilla ante el ente tributario desconociendo la aplicación de esta norma que estoy indicando y además hay que decirlo desconociendo que vivimos una realidad económica atípica donde hemos tenido una altísima inflación una mega devaluación de la moneda y dos procesos de reconversión monetaria en el transcurso de cuatro años, donde se quitó hasta 11 ceros a nuestro signo monetario, el bolívar. Este aspecto afecta a los valores declarados porque en ocasiones se realizan presentaciones donde ya ha transcurrido, por ejemplo, entre 7 o 9 meses, luego del fallecimiento del causante. Y aunque no lo crean, la variación en el mercado de precios es bastante debido a la fragilidad de nuestra moneda y a la rápida fluctuación cambiaria entre el bolívar y el dólar que hace posible una devaluación acelerada. Ni hablemos de esas presentaciones que pueden pasar del año o más luego del fallecimiento, donde incluso hay multas involucradas por la falta de cumplimiento de estos contribuyentes herederos. Hablando de multas también para este aspecto, la fecha de fallecimiento de forma indirecta, influye en saber si una comunidad de herederos cuenta entre sus deberes el pago de multas. En el caso de faltas a los deberes formales, es decir, falta de declaración del impuesto, el artículo 103 del decreto constituyente del Código Orgánico Tributario establece tanto los supuestos en sus numerales primero y tercero como las sanciones a aplicar. Este artículo reza lo siguiente. Constituyen ilícitos tributarios formales relacionados con el deber de presentar declaraciones y comunicaciones. Primero, no presentar declaraciones o presentarlas con un retraso superior a un año. Tercero, presentar las declaraciones de forma incompleta o con un retraso inferior o igual a un año.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 a 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Vamos a interpretar y a explicar los fragmentos de esta disposición legal. Vamos a comenzar por el numeral tercero. Este indica que se constituye un ilícito el hecho de que se presenten las declaraciones en forma incompleta o con retraso inferior o igual a un año esto quiere decir en palabras simples que si llega a vencerse el lapso para declarar el impuesto recuerden que dije que son 180 días hábiles contado de la fecha de fallecimiento del difunto automáticamente al día siguiente del vencimiento esos 180 días se configura un ilícito de esta clase y vendrá por ley una multa de 100 dólares que es actualmente la moneda de mayor valor publicada por la página web del banco central de venezuela ahora el numeral primero viene a consistir en un aumento de esa multa de 100 a 150 dólares si el retraso en la declaración supera el año luego de haberse vencido el lapso de 180 días para realizar la declaración de impuestos. Como puedes ver, la fecha de fallecimiento indirectamente va a servir como punto de referencia para saber si una declaración se encuentra dentro o fuera del lapso dando como consecuencia que ya se encuentre prevista pagar una multa y en el caso del tiempo que ya esté vencido, saber si ese vencimiento tiene un año o más para determinar qué valor de multa se va a aplicar, ya sea 100 o 150 dólares. Este nutrido micro es solo una parte de la importancia sustancial que tiene este simple dato, como es la fecha de fallecimiento, que de no conocerlo con certeza desencadena una serie de contratiempos tales como procedimientos judiciales de declaración de ausencia y muerte presunta, tal como pudo haber ocurrido con aquellas personas que jamás se supo su paradero luego de un desastre natural, como por ejemplo lo fue el desastre de Vargas de 1999. Por cierto, sobre el tema de la ausencia y la muerte presunta, también tenemos un tic que es muy interesante, y te dejo el link para que lo vayas a ver. Al estudiar día a día esta densa pero interesante materia, hace que tengas siempre presente mi eslogan que más que eslogan es una certeza cuasi jurídica y es que las sucesiones son únicas jamás serán similares unas con otras sígueme por nuestra cuenta de instagram jc rom para conocer más de nuestra labor y también puedes contactarnos por nuestro correo electrónico Socieja@gmail.com para contratar servicios de asesoría o legales así como adquirir packs de capacitación u obras jurídicas si llegó a gustarte este tip, pon tu manito arriba para ese like jurídico que nos impulsa a seguir produciendo contenido. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, porque con tu suscripción puedes conseguir beneficios de contenidos exclusivos y suscribirte es completamente gratis. Sigue los nuevos videos activando la campanita de notificaciones que te mantendrá informado sobre el día que tengamos nuevo material aquí en tu canal. Justiciable, te deseo que tengas un buen día. Hasta aquí el tip Social. Nos vemos. En la próxima. Esta fue una producción de Soseja. Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.